Bien, vamos a ponernos de pie porque vamos a recibir a un grande de la música nacional, a un extraordinario compositor, cantante, ejecutante de la guitarra, además un queridísimo amigo, sí eh, Willy clau está con nosotros esta mañana. Qué manera de alegrarnos la, la jornada, la primera edición, un, una alegría, un honor para nosotros tenerte acá Willy. Qué gusto, bienvenido, estás Bien, en tu amigo. casa. Muchas gracias, muy buenos días a, a todos los que ven tu programa y siempre encantado de estar Junto contigo compartiendo un poco un poquito de, de música y. Y hablar de lo que nos gusta ¿Seguro? Bueno, que, que Lo que más me gusta a mí la cueca Sin duda, definitivamente Tú eres el hombre de la cueca Y bueno, a propósito, la idea era socializar un poco esta, esta iniciativa que tú habías tenido Y que seguramente cuando arrancabas hace, Tú nos vas a decir hace cuánto tiempo Muchos habrán dicho, ¿qué le pasa? No, jamás lo va a lograr No, olvídate, eso no se va a dar, etcétera eh, Me imagino, habrás escuchado más de una vez a ciertos escépticos Que decían, no, no te va a ir bien con esta iniciativa eh, Recordarle un poco a la gente cómo nació todo Y finalmente cómo, cómo se convirtió concretó, para felicidad de cuál de, y de muchos. ¿Cuál de las iniciativas? La de la cueca, por supuesto, <risa> la capitalía. Bueno, claro, yo sé, el Día Nacional de la Cueca, eso terminó sí. bien, eso está claro. Sí. Bueno, yo creo que sigue un poquito una este, estos ciclos que, que, se, que, se, que yo mismo los he creado desde que se hizo la ley en la que estuviste presente, pues, gringo, pues, hace ¿verdad? el 30 de noviembre de 2015, cuando se hizo la la promulgación de la ley 764, que declara la cueca boliviana patrimonio de Bolivia, de toda Bolivia. ¿no? Entonces, un poco esta, este nuevo ciclo es continuando con este mismo proceso para, para tener una capital, ¿no? ya, que, ya que es propiedad de toda Bolivia, ahora que haya una capital, pero bien difícil definir una sola capital. ¿no? Por favor. Este, yo creo que históricamente bueno, el país sí tiene una capital capital, este, administrativa una capital del país, pero en cuanto a la cueca como todo el país es propietario de la cueca, yo como cochala, podría decir que la capital tiene que ser cochabamba y obviamente un paseño o un chuquisaqueño dirá eso, pero bueno, lo mismo, ¿no? En este caso se ha propuesto que sea eh, completamente itinerante y rotativa y se consiguió. Al inicio fue como, como tú decías, no no ha sido fácil la idea de ...de pensar en una capital y, y entrar con esta iniciativa, pero... ...es increíble, pero al final me vi hace como un, año, un mes y medio... ...en la Cámara de Diputados, agradeciendo y celebrando la, la aprobación... ...de parte de la, de la Cámara de Diputados de forma general... ...y hace muy poquito en la Cámara de Senadores... ...y ya está, ahora falta... Un pasito, un pasito que el presidente de Bolivia promulgue la ley. ¿no? Ya lo va a hacer, obviamente, seguramente en breve. Eh, ¿Qué dice la ley? ¿Qué, qué establece? Eh, me imagino eh, ahorita la ansiedad de la gente decir, ¿y cuál es Pues ahora la capital? Primeramente declara capital de la cueca boliviana a los nueve departamentos. Ajá. Eh, de forma itinerante y rotativa. Cada año un departamento diferente. Le toca a Tarija como primera capital. En la segunda... La segunda es Chuquisaca, el 2024 sería porque empieza el primero de enero, ¿no? ¿Del 23 sería? Tarija. Tarija. Y el 24, eh, Chuquisaca, y el 25, este, el año del Bicentenario, casualmente, eh, le toca a Santa Cruz. Entonces, eso dice la, el primer, son dos artículos nada más, y el uh -huh. segundo... Este, ¿Y a La Paz qué día le toca? Eh, ¿Qué año le toca, perdón? Me parece, me parece que es el cuarto año, no estoy... ¿El cuarto año? Gringo. El cuarto año, o sea, el 26 sería entonces La Paz. El 26, puede ser, no estoy... No, no, no, bueno, Horacio, Horacio, Horacio, Reguido sabe no. mucho. No, el Horacio, el Horacio, pues no Más falla. que yo. 26, ¿no, Horacio? La Paz, La Paz, capital de la cueca eh, boliviana, La Paz, sí. el año 2026. Correcto. correcto. Sí, sí. Pero ahora empezando el 23, el año que viene, será Tarija. Tarija, sí, Tarija. sí. Y okay. esto significa, gringo, que... Bueno, el, el segundo artículo habla de, la, de los recursos que, que recibe cada departamento anfitrión, en este caso Tarija. Bueno, no hay recursos que se asignan por un, un porcentaje. Este, simplemente se menciona de que las gobernaciones, alcaldías y ministerios de culturas eh, den lo que puedan en la medida de sus posibilidades. ¿no? En la medida de sus posibilidades para, para poder hacer durante todo el año... Eh, simposios, talleres, conversatorios, eh, escuelas, enseñanza de cueca, en este caso cueca de la, de la capitalía, en este, en este caso el 2023, todo va a ser cueca tarije, cuecas tarijeñas, porque tú sabes que en Tarija no solamente hay cueca chapaca, ¿no? tenemos cueca chapaca y cueca chaqueña y San Lorenzina, entonces es un poco impulsar esta, estas formas de cueca que, que tiene cada departamento. ...y este, la Fundación, obviamente, la Fundación Cultural Cueca Boliviana, que estará presente ahí en todas estas actividades ¿no? uh -huh, de acuerdo eh, entonces eh, consolidado aquello ¿no es cierto? simplemente resta la, la promulgación de parte del órgano ejecutivo para que esto ya eh, definitivamente entre en todo caso hay el margen suficiente estamos hablando de enero que arrancarían con esta actividad ¿quiénes van a coordinar todas estas actividades? ¿Cómo, ¿cómo va a funcionar este tema? porque de pronto escribirlo en una ley puede resultar sencillo el tema es cómo vas al territorio y cómo se ejecuta la es cuestión. interesante Gringo ¿No? porque tú conoces perfectamente <ríe> no, esto Yo yo estoy bueno, desde la ley 764, que me he empezado a conocer el camino de cómo se hace una ley, cómo se inicia, por dónde ingresa y cómo es uh -huh. todo el camino, que es, es tremendo, ¿no? Uh -huh. Y al final, al final ya es la, la promulgación, pero cómo funciona eso, en qué momento llega y qué plazo tiene el presidente y todos estos detalles claro. los voy aprendiendo, ¿no? Claro. Me parece, me parece que son 15 días a partir del momento que recibe el informe. el, el 10 días tiene para promulgar. Mira, sería maravilloso que, que, que si, está, si en ese plazo se cumple la promulgación, tendríamos tiempo. El día de la cueca boliviana es el 2 de octubre, el primer, el primer domingo de octubre. Tendríamos todo el mes de septiembre para organizar justamente esta comisión y reglamentar esta ley para tener una comisión, digo yo, no, no sé si es, si es correcto el término, pero una comisión que se ocupe de de organizar todas estas actividades. En esta comisión estaría obviamente la Fundación Cultural Cueca Boliviana. Eh, habíamos hablado con Horacio, que Horacio Rajido es el secretario general de la Fundación Cueca Boliviana. Él estaría unas dos semanas antes en Tarija para coordinar todo esto con alguien de la gobernación, alguien de la, de la, de la alcaldía y obviamente alguien del Ministerio de Culturas que entre estas cuatro Person estos cuatro representantes puedan organizar toda esta, toda esta actividad ¿no? Yo supongo y me encantaría que, que el Día de la Cueca se haga un espectáculo her hermosísimo en Tarija A las 10 de la mañana por el Día de la Cueca y celebrando esta, esta nominación de Capital de la Cueca Boliviana eso La primera capital de la historia boliviana Una ¿no? belleza, Tarija, y eso sería en octubre el primer domingo de octubre. El sí. primer domingo de octubre. El dos, en este caso el 2 de octubre, domingo 2. ¿no? Correcto, ahí se concentraría toda la, la actividad del año. Para la capitalidad chapaca, en este caso, de la de la cueca. Tarijeña, diría Tarijeña, yo. Tarijeña, tienes sí, razón. Sí. Tarijeña. Bien. Eh, está buenísimo. Entonces, eso lo vamos a seguir. Vamos a estar acompañando para ver en qué momento se promulga. Y por supuesto nos va a encantar divulgar la, la información para pensando en nuestros hermanos de Tarija, en este caso particular. Y después al año, bueno, los chuquisaqueños, el 24, será exactamente lo mismo uh -huh. y, y así sucesivamente. Te comento algo, tal vez vale la pena mencionarlo. Yo, yo lancé un tuit. ...el día que se aprobó la ley... ...pero por un, por un tema de, de caracteres... ...tú sabes que en el tweet solamente se pueden meter... ...40 caracteres, 40 palabras... ¿Ya? Este, no, pude, ...no pude escribir todo lo que quise... ...y resumí un poquito al final y dije... ...capital de la cueca boliviana, Tarija... ¿no? ...entonces como que se interpretó de que... ...la, la única capital es Tarija... ...pero hubiera querido poner que Tarija... ...es la capital itinerante y rotativa... ...el 2023, la primera capital... Bla, bla, bla, ...y solamente puse Tarija... Y tuve ciertos comentarios que decían, ¿por qué han declarado a Tarija como la capital de la cueca boliviana? Ya, ya me imagino los comentarios pero, que gustan. Claro, sí. tarijeños, bueno, chuquisaqueños, paseños, cochalas. que Me, me hablaban. Vendidor, ¿no? Vendido. <risa> Exactamente. Entonces, no, aclarar un poquito que sí, Tarija es la capital el 2023. ¿sí? El primer año. La, el primer año, sí. Y volverá a serla el 2032. <risa> Grigo, o sea, claro, son más, pues son hasta... Claro, desde aquí a nueve años Da la vuelta completa y vuelve no sé, sí, sí. Por eso se llama itinerante, ¿no? Va a ir dando vueltas Sí, sí, no. así es Mira, no lo había pensado Sí, claro, claro Toda la vida Toda la vida Es o sea, así Es, así, es cada, así Cada nueve años, ¿no? Seguro Interesante eh, Willy otra iniciativa también de esas medio a ratos que parecen así cuando tú la cuentas medio descabellada, que eh, habías propuesto que se reconozca a una de las mejores compositoras que ha habido en Bolivia, eh, una extraordinaria mujer además, ¿no? un ser humano maravilloso, que es doña, doña Matilde Casasola. Ella vive en Sucre. ¿no? Ojalá nos estuviera viendo. Le mandamos un cariño, un abrazo grande a, a la gran Matilde. Eh, pues, eh, inspirado justamente por esa trayectoria, por esa obra, por esa fuerza que, que tiene Matilde y esa presencia, dijiste, caramba, ¿cómo puede ser posible que no le hayan condecorado hasta ahora con el cóndor de los Andes? La máxima distinción del Estado boliviano. Eh, otra locura que se te metió en la cabeza y, y por lo visto te ha ido bien también. Eh, bueno, más que irme bien, a mí creo que ha sido una... Sí. Una, una buena iniciativa Buena iniciativa Porque ha habido tanta gente que se ha sumado este, Músicos, artistas La prensa, ustedes O sea, esto de estar en, la, en los canales Hablando ese tema de Matilde es, se, se siente el cariño de toda la gente En ninguna situación, en ningún momento He sentido una, un comentario adverso ¿no? A, a a lo que es Matilde Casasola y a esta iniciativa de darle este reconocimiento merecido, digo yo, ahora que todavía está con nosotros, Matilde. Este, hace poquito se nos fue el maestro Ernesto Cabur, pero por suerte ya tuvo esta alegría de recibir el Cóndor de los Andes. A mí eso me parece maravilloso, que un, los, los artistas que dedican su vida, al, que aportan y contribuyen a la, a la cultura boliviana, Reciban esta mención. El Cóndor de los Andes no significa un monto de dinero, ¿verdad? Es una condecoración máxima que, que la da el presidente del país y Matilde Casasola se lo, se lo merece. Y por suerte ha habido todo el apoyo, sigue habiendo el apoyo. Este, este espacio que tú me das, gringo, es un poco para seguir impulsando este cariño a Matilde y, y creo que se va a dar. O sea, sé que se va a dar, no sé exactamente en qué momento, pero... Lo va a recibir Matilde. Claro, porque este es otro procedimiento también legislativo, ¿no? Sí, es sí, una sí, iniciativa sí. que la canaliza la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y después, bueno, hace todo un tránsito por la Asamblea. Pero eh, yo me pregunto y coincido contigo, ¿no? ¿Quién podría oponerse y bajo qué argumento decir no, la señora Matilde no no merece o no le corresponde? Yo, honestamente, no, no encuentro nada, ¿no? Sabemos que puede haber alguna sorpresa, pero yo creo que en este caso no va, debiera correr sin mayor dificultad de trámite. Un poco los plazos a veces. ...son eh, uh -huh. molestos, ¿no?... ...que hay que cumplir ciertos procedimientos, etcétera... ...eso a veces se hace medio, medio engorroso... ...pero eh, va a llegar, va a llegar... ...de eso no tenemos ni, ni, ninguna duda, eh, Willy, ¿no?... ...yo creo que sería tal vez, como dices tú... ...observable en el caso de que... ...de que este reconocimiento... ...tenga un monto de dinero... Yo, ...y bueno, eso puedo, puedo... ...puedo pensar que eso así... de ...si fuera, no sé, pues... ...10 mil dólares, por ejemplo... Que, ...que sí sea un problema... ...porque es un manejo de dinero... ...requiere todo un concurso y todas, eh, todos los requisitos... ...pero en este caso no, en este caso es un simple reconocimiento... ...que, que en algunas ocasiones eh, lo, he, lo he visto... ¿no? ...o sea llega un presidente de otro país... Eh, ...inclusive futbolistas de otro país de primer nivel... ...y se van con el cóndor de los Andes estando tres o cuatro días... ...como un reconocimiento del país a su aporte tal vez... En, ...de alguna forma política, no lo sé... Pero creo que Matilde hace mucho más que eso, ¿no? Se merece, se merece recibir eso y no es un monto de dinero que hay que, que, hay que hacer todo un trámite, simplemente hacerle reconocimiento. ¿no? Seguro que sí, y eso por un lado, y por el otro lado, eh, poniéndonos del otro lado de, de, de la historia... Eh, lo que representa para una persona como, como con la sensibilidad de Matilde, ¿no es cierto?, después de haber entregado, como tú bien has dicho, ofrendado prácticamente toda su vida en aras de la música, de la cultura, de la poesía, etc., eh, pues de pronto que ella sienta, ¿no es cierto?, en este momento de su vida que la gente se había dado cuenta, ¿no? como uh -huh. que no fue en vano ¿no? que hiciste todo esto y te lo reconoce, ¿no? Y te lo reconoce con la máxima distinción. Eh, no todos reciben cóndor de los Andes, a, a, al margen de estos ejemplos que tú has puesto, que es cierto, evidentemente te hacen pensar ¿no? qué, qué hizo este señor para, para merecer semejante condecoración y, y pensar en tantos otros que han hecho tanto ¿verdad? y que no la reciben. Bueno, en fin, sin entrar en esas disquisiciones, digo, eh, lo que va a representar para Matilde, conociéndola como, como es, ¿no es cierto?, eh, el hecho de que se la reconozca ahora, ¿no es cierto?, yo creo que a ella la va más... Mira, 10 mil dólares es cortito frente a lo que va a significar para ella la emoción, la felicidad y, y, y eso, ¿no? De decir, caramba, ¿no? Eh, está bien, o sea, está bien. Bueno, imagínate la grandeza que tiene Matilde. Yo, bueno, yo estuve en un concierto el 24 o 25 de mayo. Y ¿Allá en Sucre? En Sucre. Y sí. Matilde estaba en el concierto, ahí cerquita en una mesa, y me dio de invitarla al escenario y darle un abrazo. Y claro, la gente estaba esperando, porque ella, ella sabe, ¿no? Ella sabe perfectamente de que, de que hubo todo este movimiento para, para darle este reconocimiento del cóndor de los Andes. Entonces subió al escenario, agradeció públicamente el cariño de la gente y dijo, bueno, finalmente si no recibo el cóndor de los Andes, este, está bien, porque los cóndores son libres. <ríe> Me encantó esa expresión, o sea, su humildad que, bueno... Finalmente un reconocimiento así te puede, te da muchísima alegría, pero como te digo, no es un monto de dinero que, que le puede afectar su vida, pero sí afectarle mucho en lo sentimental, sin, ¿no? de, en el sentir el, el cariño y el reconocimiento de... ...de las autoridades y de la gente, es, es lindo, ¿no? Seguro. Bueno, ella ya tiene el cariño de la gente, eso ya lo ha conquistado hace muchísimo... <coughs> ...con sus diferentes canciones, poesías, interpretaciones, etcétera... ...es una, una maestra sin duda, así que, bueno, el, nuestro corazón ya lo tiene, ¿no? Eso está totalmente garantizado. Lo que viene ahora es que como Estado, como sociedad, reconozcamos a una persona que lo ha entregado todo... ¿no es, uh -huh. cierto? Es, es, es lo mínimo que se podría esperar esperemos que se concrete pronto ¿tienes idea de dónde está más o menos el trámite el tratamiento de, este, de esta iniciativa o no, no, no conoces mucho en detalle? Eh, ¿o prefieres no contarlo? No? No, hay problema. no, no, no, recibí una comunicación justamente ayer en la que me decían que el presidente de la Cámara de Senadores Andrónico Rodríguez eh, Andrónico sí, Rodríguez, Rodríguez sí, correcto ya, ya este, hizo el, el informe o sea, mandó el proyecto ...remitió el proyecto al presidente... ¿no? ...ya... Eh, ...esa parte la sé... ...pero sobre la fecha de promulgación... Es, ...ahí eso... ...no puedo saberlo... ...pero pienso que como tú dices... ...si hay un plazo... Eh, ...me encantaría que sea... ...la próxima semana... ...o en dos semanas y que... ...que esté eso... ¿no? ...pero no sé exactamente... ...cómo, cómo funciona dentro gringo... No. Correcto. ...haremos la, la averiguación también sobre ese Yo tema... ...yo cruzo dedos y espero que eso salga lindo... ...por, por los tarijeños... Este, por Matilde porque me gustaría que también la, las, dos, las, dos, la, la, las dos actividades se realicen ¿no? la promulgación de la ley de la capital de la cueca boliviana y la entrega del, del cóndor de los Andes a Matilde Correcto, claro, a muchos se estarán preguntando Willy Claure, compositor, cantautor, extraordinario guitarrista eh, se dedica a el tema de la cueca, organizar el día de la cueca la, la, la capital de la cueca, etcétera eh, después eh, eh, se dedica al tema del cóndor de los Andes para Matilde. ¿Habrá algún rato en el que compone, algún rato en el que ensaya, en el que toca, en el que canta? Sí, sí, ¿No? Seguramente Siempre hay pues, Siempre hay. Hay 24 horas al día, ¿no? Eh, te sobran horas obviamente. Eh, hablemos un poco de tu futuro proyecto, ¿cómo viene eso? A ver, cuéntale a la gente. Bueno, me estoy aprovechando, entre comillas, un poquito de que y asumiendo de que el año próximo es la capital, que Tarija es la capital, entonces empecé esto hace un par de meses, creo que es el disco más rápido de, de mi vida, hace dos meses dije, bueno, voy a grabar un disco de cuecas tarijeñas en homenaje a Tarija y compuse un par de temas nuevos para este disco y estoy un poquito agarrando algunos temas de mi repertorio de música de cuecas tarijeñas, de compositores tarijeños y además, este, bueno, tengo, tengo un buen manager, la verdad. Horacio es un tipo que, que tiene muy buena visión y siempre me da buenos consejos y los escucho y los, y los este, aplico. ¿no? Este, he invitado dos, dos personas, en este caso dos mujeres tarijeñas emblemáticas, que son Esther Marisol y Enrique Taulova. y ellas van a cantar... Un par de canciones, un par de cuecas cada una qué lindo, qué lindo. Este, Riqueta lindo, lindo va a cantar inclusive una composición de ella Que está arreglado está... Estoy trabajando en el formato este, tradicional gringo Estoy volviendo un poquito a lo que hacíamos antes De, de tomar ese examen a los sonidistas De no, no tener la guitarra enchufada Tocar la guitarra de palo con el micrófono acá Y cantar así a todo pulmón Mira. Entonces tengo tres guitarristas que van a acompañar y vamos a cantar y voy a cantar a la antigua y van a ser cuecas para bailar. Cuecas para bailar, como vienen siendo las otras dos ediciones, ¿no? Otros dos discos? Para no bailar son las anteriores. Para no, ah, estas son para bailar. Estas son para bailar. Tienes bailar. Razón, es la es primera un, para bailar. Es la idea porque bueno, la, la cueca tarijeña un poco te, te incita a bailar, ¿no? Y imagínate que vaya ahora a, a la capital de la cueca boliviana no les diga, bailar. No, no bailen. Claro. <risa> Solamente escuchen. No, no, me pongo un poco en la, en la, en la situación y, y vamos a, a cantar y a tocar guitarras de palo sin amplificación, acústico. Vamos a ver cómo sale. Es un desafío un poquito porque ahora los grupos de música siempre tienen toda una parafernalia grande y, y cuanto más fuerte suenes, mejor, ¿verdad? Este, en este caso la idea es que sonemos tal vez con menos volumen pero con cariño y con, con pasión. A la antigua. A la antigua. Va a estar Antes grabábamos así, gringo, que en el estudio. Había un solo micrófono acá al centro y al, alrededor todo el grupo cantando. Prohibido de equivocarse. De principio a final, ¿verdad? Prohibido así. equivocarse. Se equivocaba uno, había y que De nuevo todo. No, ahora, ahora han cambiado un poquito las cosas. Se ha facilitado un poco. Pero un poco creo que con la tecnología también los técnicos de sonido pueden estar a la altura de, de, de la época y poner un buen micrófono de condensador y ...y sonar fuerte y bien igual, ¿no? Seguro Acústico. que sí. ¿El repertorio ya lo tienes <tose> definido o estás todavía en eso? Eh, sí, sí, ya está, está casi listo. Eh, hace una semana decía que estaba en un 75%, ahorita puedo decir que está en un 90% el proceso de grabación y mezcla. En este momento Cacho, Cacho Romero, que es el técnico ingeniero de sonido, este, está mezclando. Ayer me mandó cuatro temas que están ya ok... Estoy cantando el Chapaco Soy, estoy cantando El Moto Méndez. Chapaco Soy de Orlando Rojas. De Orlando Rojas. Gran Orlando. Sí, sí, sí, un tema. Mira que yo lo escuchaba toda, la, toda mi vida, pero nunca lo cantaba. Y ahora que fui escuchando temas tarijeños, me parece que Orlando Rojas es un cochabambino, si no me equivoco. Sí. Pero un gran compositor. Y además que le ha agarrado el sabor a cada ...a cada región. Ha compuesto Cuecas Tarijeñas con todo el sabor de Cuecas Tarijeñas. Cochabaminas igual, y Paseñas también. Entonces, sí, hay temas de, de, de Orlando Rojas, de Nilo Soruco, eh, y bueno, de, de otros compositores este, tarijeños. Y ¿no? tus canciones también, por supuesto. Y también mías, sí. ¿Tenías ya algunas cuecas tarijeñas o, o son recientes creaciones? Mm, bueno, el 2018 participé en un concurso de, cueca, de composición poética y musical de Cueca Chapaca, como cochala, <ríe> me atreví a participar con el miedo ese de que, bueno, qué pasará, pero este, participé y gané. Mira. Gané el primer premio este, y era una cueca que compuse que se llama la chela la chapacambina, que está dedicado a, a la cerveza, <ríe> a la chela. No, no, en este caso, bueno, es una dedicatoria a una persona muy especial que es mi vicepresidenta de la Fundación Cueca Boliviana, que es Chela Rivera, Estela Rivera. ¿Ya? Yeah. Y sí, le dediqué una cueca. ¿Chapacambina? Claro, porque ella nació en, en Tarija, este, es hija de, de cruceños, pero vivió casi toda su vida en Cochabamba, entonces es una mezcla de chapaca, cochabambina y, Cruceño. y, y cambina. <risa> entonces sí, le compuse la cueca y esta cueca está en el disco. ¿no? buenísimo. buenísimo. Está el... Eh, ...Morir cantando, que lo va a cantar... ...Este Marisol, lo cantamos a dúo por partes... ...¿Esa es de, de quién es esa? ¿De Juan Enrique? No. no, no, no, este Morir cantando es de... ...ya está, ya está, Es exacto. no, no, no, eh, no... Hugo Monzón puede ser? Hugo Monzón, sí, ...Creo no? que Hugo Monzón, no, no estoy seguro, la verdad no estoy Ahí. seguro... ...Hugo Monzón, y hay una de Elías Deep también, que es el, ...la cueca de El Molino... Hay cuecas que me gustan muchísimo. Bellas, sí, bellas. sí que están en este es, disco. es una linda cueca. ¿Y cuándo estás pensando presentar este material? El Día de la Cueca Boliviana. Ajá. El ese es el la o sea, idea. Todo va a confluir ese día. Sí, para mí va a ser más que mi cumpleaños, gringo, porque si todo sale bien, eh, mi regalo será pues, la promulgación de la ley, estar presente el Día de la Cueca en Tarija, presentar mi disco con un concierto en Tarija. Matilde. Matilde, mira, bueno, pues cartón lleno. Claro, claro, ¿qué más puedo pedirle a la vida? <ríe> sí, definitivamente. Sí, sí. Sería lindísimo, sería lindísimo que eso se, se haga de esa manera. Está programado, está programado este concierto. Horacio es, está en, en todo está en manos de Horacio Rasgido. <ríe> Estamos echándola. <ríe> Cualquier cosa con el hombre. Sí, y dime una cosa, las fechas, de conciertos, ¿tienes ya más o menos una agenda? Eh, esto empieza, entiendo, en el septiembre. El 30 ¿no? de septiembre la presentación de, de mi disco de forma oficial, yo creo, creo que a las 10 de la mañana, en algún local aquí en, en la ciudad de La Paz, eh, con conferencia de prensa para mostrar el disco, yo proyecto hablar de, de lo que significa eso. Y con, concierto, concierto presentando el disco va a ser en Tarija. En Tarija, previendo el Día de la Cueca, que es el primer domingo de octubre, que sí quiero estar en Tarija y quisiera que, que la ley se se concrete y que pueda estar en Tarija compartiendo con los tarijeños el día de la Cueca. Correcto. Realidad, ¿no? ¿Tu agenda para el resto del país? Cochabamba, demás, la Paz, todavía, Santa Cruz. todavía, pero entre el, entre el primero y 20 de octubre voy a hacer una gira en, en Bolivia. Nacional. ¿no? Sí, sí, sí. Al menos los, los, los lugares que siempre acostumbramos ir, que son Cochabamba, Oruro, La Paz, Santa Cruz y... Bueno, en este caso, Tarija también. ¿eh? Correcto. En estos nuevos tiempos en los que las disqueras prácticamente han, han desaparecido, ¿cómo es el tema? Tú dices, yo voy a presentar mi disco, ¿no? Antes era fácil porque presentaba el disco el artista, corrías a la agencia de la disquera, llámese lo que se llama y te comprabas el disco. Hoy, ¿cómo es ese tema? ¿Cómo, cómo, cómo se hace la, la parte esa de la gente que quiere acceder? ¿O vas a ir a Spotify, digamos, ese tipo de cosas que a mí, francamente, no. Va a estar en la, en, en las dos, en las do, de las dos formas, digo. Uh -huh. Estoy. Bueno, yo soy artista exclusivo de, de, de Discolandia. Entonces, eh, esta nueva producción va a estar editada y producida por Discolandia. Ah, qué bien, qué bien. Como disco físico y también en las plataformas. Y en las plataformas no se puede no, no, no entrar, gringo, en, en todo esto de Spotify, iTunes, Amazon y todo, porque eh, a veces no es fácil venderle un disco a, a alguien que está en Argentina, por ejemplo. También, porque piden el disco y mandar un disco físico desde Bolivia hasta Argentina ya en el envío es más se, caro se que el carece, ¿no? Es más fácil que ellos lo puedan descargar por internet y, y comprar en alguna plataforma, ¿no? Entonces sí va a estar en, en las plataformas virtuales y como disco físico también va a estar en todas las, las tiendas de Discolandia que todavía siguen siguen empujando, siguen siguen vivos. Qué bien, qué bueno, me alegra. No, no es fácil, no es fácil el trabajo no, no. De, para vender discos físicos ahora, pero discolandia lo está haciendo. Seguro, como no es fácil hacer televisión, ¿no? Claro. La, la gente está, está, está batallando para esa, para esa cuestión. Bueno, Willy, realmente ha sido un placer, muchas noticias que nos has traído, nos encantó, eh, pues, eh, tenerlo a Willy, que no nos cante algo sería pues casi una, un pecado, ¿no es cierto? No nos perdonarían nuestros, eh, nuestros seguidores. Así que no sé si te animarías a Luego, hacer con algo, mucho gusto, algo chapaco, me imagino, para, para coincidir con sí, todo, sí. ¿o qué estás pensando? Si no, te, si no te molesta... No, no me molesta. <risa> no quisiera hacer un pequeño un pequeño homenaje a una persona que quiero muchísimo, que es Ora, eh, Horacio Ay, lo, Por supuesto que lo que Ten <risa> todo el tiempo Horacio. No, no, Yayo Jofre, Yayo Jofre ah, se, se nos fue hace, hace unas semanas. Este, mucho cariño para Yayo Joffre eh, y quiero cantar una canción de él, que en principio... Tengo el, el orgullo, puedo decir, porque me fui a, a Ginebra a visitarlo hace, un, hace unos tres o cuatro años y le mostré esta composición y, y tuve su, su ok, porque tenía un poquito el miedo de que me diga ¿por qué me estás destruyendo mi canción en cantarla como cueca si es, yo lo hice como Takirari Él me dijo, me gusta tu versión, está buenísima, está muy bien. Entonces eso para mí ha sido una tranquilidad grande. Olvídate de mí y de Yayo Jofre. Y con todo cariño para Yayo que en paz descanse y para toda la vida. Olvídate de mí, como yo te olvidé, no pretendas volver a insistir otra vez. No pretendas volver a insistir otra vez Otro amor encontré, soy feliz con ese amor Lo nuestro término es mejor, olvídame Lo nuestro terminó, es mejor, olvídame Te ruego, no divulgues que un día fui tu amor y si recuerdos quedan entre los tuyos seré el mejor y si recuerdos quedan entre los tuyos seré el mejor la la la la la la la la la la la la la la la, la, la, la, la lo nuestro terminó Es mejor Olvídame Olvídate de mí Como yo te olvidé No pretendas volver A insistir Otra vez Pretendas volver a insistir otra vez Otro amor encontré, soy feliz con ese amor Lo nuestro terminó, es mejor, olvídame Lo nuestro terminó, es mejor, olvídame Te ruego, no divulgues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 Nuestro término es mejor, olvídame. Maestro, capísimo, es necesario decirlo, ha cantado en directo, con todo lo que significa cantar en directo a esta hora, ¿no es cierto? No es sencillo, habiendo estado buen tiempito en Cochabamba, volver a La Paz, tiene lo suyo, así que pues valoramos muchísimo, Willy, muchísimas gracias, como siempre. Es un, un privilegio un honor tenerlo a este extraordinario músico boliviano aquí junto a nosotros. Además, dueño de tan hermosas y, y conmovedoras iniciativas como las que has tenido, en particular la de, la de Matilde. Eh, bueno, pues esperemos en octubre que nos visites un ratito para contarnos ya de la, de la agenda definida de los conciertos en todo el país. Nos va a encantar amplificar aquello y, por supuesto, volver a, a darte un abrazo. Muchísimas gracias, querido gringo. Te agradezco muchísimo eh, permitirme... ...mostrar un poquito estas actividades que hago con la cueca boliviana... ...por la cueca boliviana y darme este espacio... Encantado como siempre Y siempre a tu disposición Gringo. Bueno, agradecerte Gracias. muchísimo A Horacio también le agradecemos Horacio Rasguido El hombre que está ahí firme Acompañando, apuntalando las, las, las carreras de tantos artistas Aquí en Bolivia Y bueno, pues hoy Trabajando justamente con Willy Willy, querido, todo lo mejor Muchos más éxitos Y esperemos pronto tener novedades Tanto del de tema de la ley La promulgación de la ley Que tiene que ver con la capitalía itinerante Aclaremos una vez más No, no me lo peguen al Willy, por favor Les ruego Ha quedado claro, ¿no? Un año... Un departamento, otro año otro y otro y otro y así sucesivamente. Eh, vamos a, eh, por un lado, a, a acompañar aquello y, segundo, obviamente, el Cóndor de los Andes para Matilde, ¿no? que es otra iniciativa que ojalá prontito, prontito se cristalice. Ojalá tengamos esa muy buena noticia. Bien, nos vamos a ir a un corte, me dicen los compañeros acá. y lo Vamos a hacer con justamente el video eh, si de Willy sí, Pero por favor, señoras y señores, con ustedes, el nuevo conductor de la televisión, don <risa> Willy Claudio. Sí, por favor, déle, <risa> vétale. Primer no, plano ya con la televisión. Es una composición que es Es una composición que hice para Matilde Casasola que se llama Desde el jardín de la Casasola significa simplemente que le agarré muchas flores simbólicas de sus, de sus canciones armé un ramillete y se lo regalé y se llama la canción La Cueca Desde el jardín de la Casasola ¿Qué, ¡Qué gusto! ¡Ah, tú sientes con las flores, muchas gracias! flores! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Le fui robando flores para hacerle un manto bordado de ilusiones Y bañarla de cuecas a la casa sola Tierra de los cuatro nombres, quiero que sepas que vivo esperando Tocar su cuerpo, solo acariciar su alma y poder que beber su es, que palabra, es, que es como el agua clara, clara como el agua. Laralala, laralala, laralala, laralala.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 mar de pasiones a la casa sola No busco tocar su cuerpo Solo acariciar su alma Y poder bebe, beber bebe, su palabra Que como el agua clara Clara como el agua la, la, la, la, la, la, la, la, la, la